Algo de lo que, seguramente, hablará Mirta en su programa de hoy, por Canal 13, o, tal vez, en el de mañana.